Hola, continuamos con los tutoriales de la herramienta de diseño y simulador lógico digital. Este es el segundo tutorial de la serie. En el primer tutorial diseñamos un decodificador de binario de 2 bits a 7 segmentos, utilizando puertas lógicas. En este tutorial veremos cómo implementar el diseño con componentes discretos, con circuitos integrados de la serie 74, como si estuviésemos implementándolo en una placa de prototipos. Además del tutorial anterior, te recomiendo que veas el tutorial en el que se explica el display de 7 segmentos y el funcionamiento del decodificador. Para empezar el diseño, lo primero que tenemos que hacer es ver qué puertas lógicas necesitamos. Como vimos en el tutorial del display de 7 segmentos, necesitamos puertas AND, OR e inversores. Sin embargo, en vez de utilizar esta puerta AND que hayamos visto que se podía utilizar... Para no tener que utilizar un nuevo chip, vamos a utilizar una puerta NOR, que en realidad va a ser una OR y una inversora, o sea que con un chip de inversores y con un chip de puertas OR nos valdría hacer el circuito. Si utilizásemos esta puerta AND, necesitaríamos un chip nuevo más. ¿Qué circuitos integrados vamos a utilizar? Una buena referencia para circuitos integrados es esta página web de Wikipedia, pondré el enlace. Aquí tenemos toda la lista de componentes integrados y aquí podemos ver pues que vamos a utilizar el inversor 7404 y el 327432, que es la puerta OR. estas es de aquí. Y aquí podemos descargarnos las hojas de características. Aquí he puesto algunos dibujos y lo que vamos a utilizar son, por lo tanto, estas dos. Vemos cómo están situadas las entradas y las salidas y vamos a conectarlo así. Vamos a hacer la 04 y la 32. Pues vamos para allá. Entonces... Volvemos otra vez a hacer el diseño. Ponemos nuestras entradas. Entrada. Pincho en el derecho y pongo D0. Ok. Ahora puedo pinchar aquí de nuevo Control D. Me sale D1. La pongo por aquí. Esas son mis dos entradas. Dijimos que queríamos utilizar los inversores que son 7404. Entonces vamos a la biblioteca. Y Dealchips 74000 y aquí, básico, y nos sale la 04. De hecho, en la ayuda nos dice ex inverter, pues lo seleccionamos. Y nos sale aquí el chip, que ya quizás has utilizado alguna vez en prácticas. Y este es el 7404. Vale. Y de hecho aquí, aunque yo dibuje aquí el esquema, no hace falta sabérselo, aunque siempre viene bien. Pues porque aquí tenemos, si nos ponemos aquí, sale IA pin 1. Y vemos que los azules son entradas y los rojos son salidas. Entonces este es el inverso de la entrada y va a la salida. Vale, entonces vamos a hacer primero, como D1 y D0 lo vamos a tener que negar, pues vamos a negarlos al principio. Vamos a hacer una negación. Por lo tanto, vamos aquí a negar D1. Llevamos aquí D1, por ejemplo, aquí, y lo llevamos a esta entrada. Y la salida esta va a ser de 1 negado. Y para no equivocarme, porque aquí me puedo equivocar muy fácil, voy a texto y aquí la salida va a ser de 1 negado. Esto es muy grande, le pongo aquí 14 y digo menos de 1. Y así sé que esto es de 1 negado. Perfecto, lo voy a mover un poquito. Vale, sabemos que esto es de 1 negado. Y voy a llevar también de 0 a la siguiente. Lo llevo por este lado de derecho porque voy a hacer el circuito para la derecha y así tengo las salidas a la derecha. Y aquí pongo, este es de 0 y por lo tanto voy a copiar este, control D, Debe de duplicar y este va a ser de 0 Bien, aquí tengo menos de uno y aquí tengo menos de cero. Ahora queremos hacer A. A es de 1 sin negar, más de 0 negado. Voy a incluir un chip de las puertas OR, que voy aquí a biblioteca, en chips 34.000, básico, y cojo el 32, que está por aquí, y este es la OR. Pues lo pongo por aquí. Entonces aquí tenemos las dos entradas y esta es la salida. Yo quería usar la que usa D1 y D0 negado. Pues bien, llevo D1 por aquí. Vamos a usar esta por aquí por la derecha. Y aquí tengo de 1 Voy de hecho a duplicar aquí y me la llevo para acá. Y así sé que esto es D1 porque si no va a ser un lío. Y esto es de 1 Vale. Es de 1 porque va de aquí, por aquí, por aquí. Y esto es de 1 Y aquí voy a poner de 0 negado. Y de 0 negado es este de aquí. Pues lo llevo, lo llevo por este lado. Por aquí, por aquí y por aquí. Aquí tengo D0 negado, lo duplico. Menos de 0. Ok. Entonces, si aquí tengo D1 y aquí tengo D0 y hago la OR, A es de 1 y la OR con menos de 0 y también es D. Por lo tanto, este de aquí va a ser A y D. Voy a poner aquí. A y D. Vale. Y para seguir ya voy a poner el display. Pongo aquí en entrada-salida más display de 7 segmentos. Este de aquí que tenía las, los 7 segmentos y lo pongo por aquí. Y aquí voy a poner A y D. Pues lo llevo de aquí a. Y lo llevo aquí a D. Puedo recordar siempre. Que esta es la entrada D y esta es la entrada A si me pongo encima. Vale. Vamos a hacer B. B vale 1. Pues este no cambia. Ponemos aquí en componentes, cables, fuente de tensión. Es un 1. Y conecto B a 1. Ahora queremos hacer C. C es la OR de D0 y D1 negado. La OR de D0. Vamos a tomar D0. Lo llevo aquí, por ejemplo. Y de uno negado, de uno negado, es este de aquí. Pues me lo llevo por aquí, por aquí y por aquí. Esta salida aquí va a ser C. La voy a marcar para que no me olvide. Voy a duplicar este. Pongo aquí, esto es C. C. Aquí tengo C. Y para no despistarme también, voy a poner todos los nombres. Pongo aquí... este es de 0 y este de aquí es de 1 negado es este de aquí, pues lo duplico y lo pongo aquí muy bien, bueno y esta salida C va aquí a C pues la voy a pasar de aquí paso por aquí encima por aquí y por aquí ya tengo todos los de arriba. Vamos a hacer ahora el segmento E. El segmento E es de 0 negado. Pues de 0 negado, ya menos mal que había puesto aquí la marca, así ya sé que esto es de 0 negado, pues lo llevo de aquí a aquí. Este va a ser mi segmento E. El segmento F es de 1 negado y de 0 negado, pero habíamos visto que esto se podía hacer como la NOR de 1 y de 0 entonces voy a tomar de 1 y de 0 sin negar de 0 es este lo voy a marcar para de 0 y de 1 este es va a ser de 1 y tomo aquí de 1 lo para acá y esta salida será la OR de D0 y D1. Yo en verdad no quiero la OR, yo quiero la NOR, entonces tengo que invertirla. Pues me la voy a llevar de aquí a aquí para invertirla. Voy a decir que esto de aquí va a ser de 1 más D0, que es la OR, y este va a ser la NOR que es justamente lo que queríamos. Aquí pongo que esto es menos la NOR, digamos, menos de 1 más de 0, y que es equivalente a lo que originalmente era, que era de 1 la AND, voy a poner un POR como si fuese esto, menos de 0. Esto por las leyes de De Morgan se cumple. Bien, y esta salida de aquí, habíamos dicho que era el segmento, F, pues vamos a llevarla. Vamos aquí a F. Ahora nos queda el segmento G. El segmento G es de 1 De 1 lo llevo a G. De 1 lo tengo aquí. Pues, pues me llevo un cable, por ejemplo, de aquí, aquí, aquí y aquí. Bien. El punto decimal lo tengo que poner y lo tengo que poner a 0, Pues pongo cables, tierra... Pongo tierra y conecto este aquí. Se me ha olvidado ir guardando. Voy a guardar. Importante. Y aquí pongo 7C tutorial con 74. Muy bien. Bien. ¿Ya estaría? Pues no. Si ahora yo me pongo a simular me va a salir que tiene errores. ¿Por qué? Pues varias cosas. No puedo dejar la alimentación sin ponerla. Tengo que ponerlo a alimentación. Entonces pongo cables, fuente de tensión y conecto este con este. Una utilidad bastante buena es que si ahora quiero poner otra fuente de tensión, pulso L y me aparece el último circuito que he introducido. Entonces pongo aquí este y aquí. Muy bien. ¿Ya estaría? Pues no, porque si le doy aquí también tiene errores. ¿Qué ocurre? Que todas las entradas tengo que ponerlas. Si no las quiero utilizar... Las pongo a tierra o a un valor que quiera, pero no puedo dejarlas al aire. Y aparte, me he olvidado poner la tierra. Voy a poner la tierra. En cables pongo tierra y aquí he dejado un poquito hueco para poner la tierra. Voy a ponerla por aquí y llevo este cable de aquí, aquí y aquí. Vale, tenía que haber dejado más hueco aquí. Bien, y aquí también. Entonces pongo L y aparece otra vez la tierra y conecto esta y con esta. Voy a guardar y ya estaría. Pues tampoco, porque. Las entradas, como dije, tengo que ponerlas. Y este tiene entradas sin poner. Todas estas entradas tengo que ponerlas a algún valor. Voy a ponerlas a tierra, porque como las salidas no las utilizo, me da igual. Pongo aquí, por ejemplo, una tierra común a todas. Y todas las entradas las pongo juntas. Aquí. Y aquí. Perfecto. Yo creo que ya lo tengo. Voy a guardar. Simulo. Y aquí me queda también... Esta puerta ahora de aquí no la he utilizado. La voy a poner a tierra también. Pongo L. Tengo una tierra por aquí. Y conecto esta con esta entrada. Y esta con esta entrada. Las salidas dan igual, pero las entradas hay que conectarlas. Guardo. Simulo y ya está. Entonces, tengo 00 0, y me muestra un 0. Tengo 01 y me muestra el 1. Tengo 10 me muestra el 2. Y tengo 11 1, me muestra el 3. Recuerda que verde claro es 1 verde oscuro es 0. Entonces aquí tengo un 0 y tengo el 1 0 que es el 2. Perfecto, me ha funcionado. O sea que me ha funcionado digamos simulando como si lo estuviese haciendo en una placa de prototipos en la que pincho los circuitos integrados. Con esto terminamos este tutorial. En el siguiente vídeo veremos cómo utilizar un integrado que directamente realiza la decodificación a 7 segmentos.